En el video se ven ocho clips de 5 segundos de duración elaborados por estudiantes de la Universidad ORT como parte de un proyecto realizado para mostrar testimonios de personas con discapacidad en el marco de un convenio realizado entre esa universidad y el Ministerio de Desarrollo Social por el mes de la discapacidad. En cada clip se ve una escena del video protagonizado por la persona con discapacidad. En orden de aparición el nombre de las personas retratadas y los estudiantes que realizaron cada testimonio son Gonchi, por Jerónimo Rodríguez y Francisco Cires Miguel, por Leandro Valverde y Matías Picorel Jonathan, por Facundo Bertontes y Guillermo Bello Marcio, por Ricardo Vargas Richard, por Esteban Charlo y Maximiliano Oviedo Julia, por Mariana Gesto y Bruno Rica Tomás, por Federico Arevalo y Magda por Iñaque Álvarez bizarreta, y Alina Viera Gómez.